Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? En nuestro último programa de news pudimos conocer a Was Boys, un laboratorio de extracciones y centro de formación para extractores, creado en Colombia gracias al ímpetu de sus promotores y a una legislación que permite este tipo de emprendimientos. Hoy vamos a conocer a Endótica, otro laboratorio de extracciones y procesados que nace en la Universidad de Colombia a partir de un grupo de jóvenes emprendedores apasionados por la química, la medicina natural y el cannabis. Allí investigan para conocer la planta, convertirla a extractos y llevarla a unos productos que puedan beneficiar a las personas usuarias. Laboratorios Endótica es un emprendimiento, un proyecto que nace en la universidad dentro de un grupo de amigos apasionados por la medicina natural y por la química Deseamos emprender un camino de investigación para conocer la planta de cannabis, convertirla en extractos y llevarla a unos productos que beneficien a los usuarios y puedan brindar una experiencia completa. A lo largo de estos cuatro años que llevamos trabajando en Endótica, hemos conseguido investigar y desarrollar procesos de extracción y de purificación de cannabinoides, consiguiendo así diferentes derivados que nos permiten el desarrollo y el diseño de productos de diferentes tipos, farmacéuticos, fitoterapéuticos, cosméticos, alimentos. Como salimos al mercado fue este aceite, que es un aceite para masajes, eh, este además de tener eh, cannabis, que es eh, digamos que es la materia prima principal, eh, también mezclamos eh, los componentes de otras plantas, como por ejemplo eucalipto, romero, caléndula, y así salió entonces nuestro primer producto. También tenemos en nuestro, en nuestro mercado eh, un ungüento, que es un ungüento caliente, que además pues, de cannabis tiene jengibre y cúrcuma, que todos estos eh, potencializan los efectos del cannabis analgésico y antiinflamatorio. Además que le brinda eh, una sensación caliente a la piel, que lo que hace es eh, ayudar a desinflamar. También manejamos unos bálsamos de labios, que el plus de este producto es que pues es totalmente natural y que además de esto tiene mantequilla de karité. En esta etapa nosotros estamos habilitando nuestro laboratorio para la fabricación de nuestros productos. En este tiempo hemos conseguido desarrollar fórmulas, ponerlas a desafío y evaluar su estabilidad para así garantizar que tenemos unos productos óptimos que se van a comportar muy bien a lo largo del tiempo y van a cumplir con los objetivos que tenemos en cada uno de estos. En esta etapa hemos podido mejorar nuestras fórmulas, hacerlas más eficaces y de esta manera estamos llegando a unos prototipos finales que dentro de unos pocos meses vamos a estar fabricando y comercializando por nuestros diferentes canales que vamos a habilitar. Eh, lo que les voy a presentar en este momento es nuestra torre de extracción, esta torre de extracción eh, toma alcohol de este tanque, ¿sí? este tanque lo llenamos con alcohol y usamos una bomba. Esta bomba que está acá, una bomba sumergible que impulsa, absorbe alcohol, lo pasa a través de la manguera y lo envía por presión a través de toda la estructura. Dentro de esa estructura ponemos unas mallas de rellenas con el material vegetal, la flor seca. ¿sí? Compactada dentro de la estructura, esa parte que está acá se desarma. Ponemos dentro de la malla y tapamos nuevamente todo cerrado, eh, totalmente al vacío. El alcohol ingresa por la parte de abajo, arrastra los canabinoides del material vegetal a través de toda la estructura y durante un momento dejamos unos 5 minutos con esta bomba que es de recirculación. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Toma el alcohol arrastrado con cannabinoides lo pasa a través de la estructura, constantemente durante 5 minutos más o menos 10 por mucho dependiendo de la calidad del material vegetal en el momento que acaba el proceso de, de recirculación de este alcohol desateamos la bomba y a través de la misma bomba de succión eh, traspasamos el alcohol ya impregnado con los cannabinoides a un tanque de reserva ¿sí? habiendo llenado el tanque o habiendo terminado todo el proceso de la parte de extracción pasamos a lo que es la parte de secado del material. Eh, de una vez hemos reco eh, recolectado el alcohol en nuestro tanque, lo que hacemos es, con la ayuda de esta bomba, eh, ingresar el alcohol con cannabinoides a ese sistema de rotavaporación. Lo que hace el sistema es separar el alcohol y los cannabinoides o la masa del cannabis, ya un poco más pura por así decirlo ese es el resultado final del proceso de secado del cannabis en la salida del alcohol de cannabis lo que está acá en este frasco es crudo que hemos tomado de este sistema de este proceso si ¿sí? este crudo como lo ven es negro es espeso acá hay aproximadamente unos 3840 gramos de crudo como tal este crudo pasará al área de destilación para ser purificado donde vamos a sacar todas las gases y las sustancias que no nos sirven o que son dañinas para el cuerpo en el área de destilación lo que hacemos es cargar los balones con el crudo proveniente de las diferentes áreas y separamos el extracto en sus diferentes fracciones entonces inicialmente recogemos dos etapas dos fracciones que serían lípidos pueden ser cannabinoides. Pueden ser terpenos y finalmente la etapa o la tercera fracción que sería ya el destilado que puede ser CBD o THC dependiendo del crudo que carguemos. Eso es lo que me apasiona, ver cómo podemos convertir algo inicialmente vegetal en un extracto ya pues muy puro que como pueden ver hasta colores y aromas Eso es la verdad lo que apasiona en este tipo de trabajo. Nosotros vemos un gran potencial de desarrollo científico y tecnológico alrededor de la industria del cannabis. Desde nuestra formación como químicos e investigadores queremos explorar la, las diferentes alternativas que se tienen al conseguir moléculas derivadas del cannabis, cannabinoides específicos y otros terpenos que han sido escasamente estudiados por el estado de prohibición y legalidad que tenía en el país. Al abrirse una nueva posibilidad de desarrollar esta nueva industria, se abre la posibilidad de la investigación y es allí donde nosotros vemos una gran oportunidad. Desde nuestra experiencia y desde la ciencia, llegar a conseguir nuevos cannabinoides, nuevas alternativas y ofrecer productos que puedan brindar nuevas posibilidades a los usuarios.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 ¿Qué ganas de Spanavis, ¿verdad? Los días 11, 12 y 13 de marzo vuelve a Cornella la esperada Spanabis. Yo, yo, yo.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 ya te digo, después de doce frases ya llega el respiro, yo quema que quema, pero tú toma que toma, pero eso sí, en Cornellá, Barcelona. El pasado diciembre pudimos disfrutar en Madrid del Trivial Canábico. Ahora atentos, porque el divertido show llega a Barcelona. ¿Tú apuntas? <risa> yo los que en un han fumado uno, va, yo... Y estaba todo lleno de gente respetable, importante, gente muy digna. Estaba Pablo Casado.